Buenas, buenas, buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy es especial, hoy ay, Dios mío que si sí es especial, es muy especial, ¿por qué? Porque hoy voy a mostrar dos Bakuganes que ya tenía, ya todos los conocen supongo porque han aparecido en más de un video, pero que tenían un par de cositas por arreglar, bueno, bueno, bueno, que es una historia interesante y por eso las quise mostrar. Así que sin más espero que les guste mucho el video, recuerden ir a mis redes sociales, las dejaré aquí abajo en la descripción y recuerden ir a Drogador, un canal muy genial de animaciones, sin más... Empezamos con el video. ¿y de qué Bakuganes estoy hablando? ¿De qué estoy conversando? A ver, cuéntame, ¿me explicas, por favor? Bueno, bueno, bueno, bueno. Resulta que hace un tiempo, yo. Bueno, tenía unos Bakuganes, dos Bakuganes en concreto, que ese se cerraban mal porque estaban rotos. Eh, ...no rotos en el sentido de que tenían mucho poder ...sino que estaban rotos en el sentido de que una pieza estaba fallando... ...y entonces cuando tratabas de abrirlo... ...pues o pasaban cosas como digamos... ...no sé si te pasa... ...que es como que se cierra todo el Baku... ...vamos a poner aquí ejemplo a Midnight... ...y es como que tú tratas de cerrar... ...pero esta alita no cierra porque está dañado el Baku... ...entonces siempre tendrás la alita ahí... ...y no puedes cerrarla ¿no? El caso es que hace poco... Contacté con un chico con el que me reúno en las juntadas, Julián, ya muchos lo conocerán. Y le dije, mira, tengo problemas con estos bakus. Y me dijo como, yo te lo arreglo, yo te lo reparo, no, no hay problema, la verdad. Yo sé reparar bakuganes. Y yo, ok, eh, vale, pues intentémoslo. Y después de dos días, pues ya lo tenía reparado. A ver, a ver, enfócame, enfócame. En primer lugar tenemos este bakugan de aquí. Es un volcanón, es un volcanón subterra. Es un volcanón subterra. Lo tengo así ya... Prr. Ponle que dos años. De hecho, hay un video, el video del unboxing de este Bokugan. Deja el link aquí abajo en la descripción. Y lo que puede hacer con este Bokugan es que, pues primero es muy lindo. Segundo, es un Bokugan Vortex. No se nota, pero es Vortex. Y no funcionaba. ¿Por qué? Porque esta, este ala, creo, si no estoy mal. Sí, este ala. Una de las de salientes las no funcionaba. Entonces, claro, cuando tú lo tratabas de cerrar cerraba todo menos este ala entonces claro como es vortex pues no podía tener cuerda no podía tener nada porque pues al rodarlo no podía rodar bueno un caos total vamos a abrirlo por favor abre esta belleza para que vean cómo quedó a ver a ver a ver enfócame por favor va hermoso hermoso he visto algunos volcanon que hombre que giran más es cierto pero eh, bueno que eso no es no es problema no ya es vortex y ahí queda y chao no es es muy lindo la verdad es es bastante lindo. Me gusta mucho. Ya hace mucho tiempo lo tengo. O sea, es que hace... Pff, ponle que dos años que lo tengo ya. Y siempre quise tenerlo bien. De hecho, por algún tiempo estuve buscándolo para conseguirlo y que girara bien. Pero, pues bueno. Que la vida me puso ahí a un arreglador de y Lo arregló y perfecto. La piecita que estaba mal es esta. No, perdón. Es esta, es esta, es esta. Esta es la pieza que estaba mal. Y él me dijo que lo que había hecho era que... Cogió una pieza de un Bakugan roto que tenía, que son piezas que él desarmaba Kuganes y luego los usa las piezas para otras cosas. Entonces cogió, yo supongo, una de las alitas y con pegamento industrial de este pegamento súper fuerte. Lo haría con una masilla o así y ya terminaría uniéndose, ¿no? Vale, que funciona perfectamente. Igual no se puede hacer mucha presión. Es decir, no, no es para que tú estés ahí molestando porque, a ver, que es una piecita que puede soltarse, ¿no? Pero... Mientras cumpla la función de, de trabajar para, para hacer que Volkanon funcione, pues para mí está perfectamente. No, no tengo problema con eso, la verdad. Luego tengo este. Tengo este Bakugan. Uh, tengo este, que este es relativamente nuevo en la colección. Es relativamente nuevo. ¿Por qué? por qué Porque es un Mirai de Heides Chaos Bakugan Translúcido. Es esta belleza de aquí. Es un Bakugan que es relativamente nuevo. Lo tengo menos, hace menos de un mes, yo creo. Es muy muy bonito, me gusta demasiado el diseño, yo creo que ha pasado a ser uno de mis diseños favoritos en, en toda la colección, por ejemplo. Lo mismo, aquí se nota un poco más porque en este caso no fue, eh, o sea, el, el arreglo fue bueno, pero igual quedó faltando esta patica, pero a ver que no hay problema. A ver, ¿no? yo no me pongo aquí, no, no es que faltó, no, a ver. Está perfecto, está perfecto, Julián, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? Que, como pueden ver, esta alita, ven, no corresponde a la forma esférica, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que esta alita antes ni siquiera cerraba, es decir, se mantenía abierta. Y cuando tú, pues, lo cerrabas, se queda así y aunque es una linda, pues, una bonita pieza abierta, pues cerrada también tiene que hacerse muy bien, ¿no? Uno, dos, tres. Muy lindo, muy lindo. A ver, este Bakugan es un Bakugan hermoso. De los diseños que, curiosamente, nunca conocí de Bakugan. Mira, mira, mira, mira. Muy lindo, ¿no? Smoke One de la segunda temporada, si no estoy mal, de New Destroya. Creo que me gusta más que el propio diseño de, de, de Heides, la verdad, total. Muy lindo, muy lindo, la verdad. Y uh, aquí vemos, vamos a acercarnos un poco. Ven esta piecita azul. Ven, vamos a mostrar la otra. Mira, esta es la otra pieza, ¿ves? Que está ahí. Esa. Bueno, esta es la otra pieza, que es esta azul. Esta piecita es la que él pues cortó, supongo, algún otro Okuan. Y mira, ahí lo, ahí lo pegó. Vamos a ver, a ver enfócame. Vale. Ahí lo pegó, ¿no? Mira, muy, muy linda. Funcionó perfectamente. Aquí tenemos los dos hermosos. Mira, mira, mira. Dos balcones hermosos. Dos reparaciones increíbles que quedaron perfectas. Muchas gracias a Julián. De verdad, eh, los hiciste perfecto, amigo. O sea, te quedaron muy bien, hermano. Espero que les haya gustado muchísimo este video, chicos. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Sin más, espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en otro video. Adiós.